San Agustín nos recuerda, que la eternidad es consecuencia de la inmutabilidad. El ser, es eterno, porque es inmutable. Consecuentemente solo la eternidad es. Solo lo eterno merece el nombre de ser. Solo Dios, inmutable y eterno es verdadero ser, es el mismo ser. San Agustín, ruega por nosotros para que recibamos la gracia de alcanzar en el momento de nuestra muerte. La dicha y felicidad eternas.